Busco un fin, perdí el comienzo, soy un punto diminuto de este lienzo, de este puntillismo inmenso donde apenas me reconozco porque me conozco, un universo unido quizá por error, o quizá porque podemos convivir sin temor, vivir del otro dando el brazo a torcer, o torciendo el brazo por un bien común también, somos equilibristas en el desbalance, saltamos al vacío solo para que nos digan, lo intentaste, y dónde quedó lo de ser feliz, Quizá en el ser infante, donde mi criterio solo baso en el que haré mientras juego, en el que haré mientras como, en el que haré mientras duermo, en el que haré mientras lloro. Crecer es el enemigo del humano. Aprender y amar un consuelo ligero aceptado. Rodeado de personas que siempre serán extrañas, aunque tengas una vida descifrando lo que hablan. Rodeado de personas que dicen conocerte, pero ¿cómo es posible si paso el 80% del tiempo en silencio muy pensante? Quizá mienten o quieren que me sienta importante. Somos números con un apodo como nombre, variando entre cromos y ser mujer o hombre, pero en este mundo hay entre gustos, colores, por ende, tenemos más que roto el molde. De igual manera, si los números no tienen fin, nuestras ideas tampoco. Somos infinitos, naturales, racionales, irracionales, enteros e imaginarios. Somos dioses, aunque no queremos aceptarlo. Tenemos al sexo como lengua madre. De pequeño no se ve, pero todo tiene algo de ello en alguna parte. A veces comenzamos a vernos como objetos y nos usamos, pero yo quisiera que en la vida no todo fuese para pasar el rato. Que no todo en la vida fuese un hola y chao. Creo que el sexo casual por la sociedad fue inventado para fingir que entre dos almas el amor es desechable y se compra en combo con los condones en la farmacia. Se ve que queremos paz a leguas, pero nuestro concepto de la misma no concuerda que respas o paz es guerra mientras se deciden yo prefiero guardar la lengua. El mundo da vueltas y sufre mientras da vueltas. La raza humana parece un virus que solo aumenta y aumenta porque comemos donde cagamos, o la tierra como nuestra casa no cuenta. Nacer, reproducir sin morir. Repito, ¿dónde quedó la parte de ser feliz? ¿Dónde está la parte en donde no me preocupo por un sueldo y sí si por cumplir mis malditos sueños? Dónde está la parte en donde disfruto, porque si es reproducirse, será tan constante que ya no habrán niños en el mundo. Dónde está la parte en donde vivo, toda la vida aprendiendo teorías sobre la vida y la práctica cuando. Allí tienes bastantes preguntas. Mandala, porque tengo esperanza, porque tengo ganas de sonreír al espejo mañana, porque sé que con calma todo se arregla, pero trabajando fuerte, no a la ligera. Egoístas, por querer vivir bien. Pero no precisamente por eso, sino por no pensar en el otro también. Porque si no tenemos algo en común nos vale verga, pero si lo material no existiera vieras diferencia. Mandala porque somos iguales. Porque estamos tan cerca que nos vemos lejanos. Porque las fronteras las hizo el tiempo, pero tiempo hecho persona por querer poder y no unión o progreso. Para un momento, piensen esto. Imagina un momento en que casi concluyes tu sufrimiento, quisieras compartirlo con el resto o estás decepcionado por todo lo que estás viendo. Mandala porque el universo te trajo a mi trabajo, por tantos años para reencontrarme en este plano. Pensé demasiado para atreverme a realizarlo, pero tres meses me bastaron para terminarlo. Mandala por ti, por mí, por la esfera. Mandala por la vida, la muerte y la distancia entre ellas. Mandala por la cantidad incontable de diferencias. Mandala porque ese es el equilibrio de toda la existencia.